Hoy empezamos un. ¿Cómo es? ¿30 días de ejercicio? ¿Son 5 minutos? Uh, no más. 15 segundos de jumping jacks. 10, sí, yeah, tal vez 5 minutos de ejercicio. Ok, día 1. vamos a ir a Stony Plain, en, afuera de Edmonton. Ahí vive la mamá de Brandy. Así que vamos a ir a comer con ellos, pasar a la tarde con ellos. Stony Plain, lugar. Tony Play es un pueblito en desarrollo como puedes ver hay algunas casas y hay bastante terreno y la idea es que este pueblito empiece a crecer y es un buen lugar que nosotros también tenemos como para a lo mejor en un futuro estar acá me gusta de estos lugares es esto. La tranquilidad, la paz y cómo se respira así el, el, el pasto mojadito, Stony Plain. dos años más grandes, pero cuando se juntan, está bueno, se divierte. Me encanta cuando Lucas conoce nuevos nenes y, y le da vergüenza, entonces al principio no habla mucho, pero una vez que entra en confianza,